y con un mensaje muy tierno para mis suscriptores Y bueno, una vez dicho esto, empecemos chavales queréis vuestros pagos? Pues hacer los requisitos Venga, ¿qué esperáis? ¿Qué pasa chavales? Y estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Brian Danich yo os traigo la reacción de la nueva temporada Todavía no ha entrado, todavía no sé nada y bueno, la verdad que no tengo tampoco muchas ganas, sinceramente, no me esperaba tan cutre de temporada eh, He visto el mapa en un vídeo de Don Peter y la verdad que no, no me gusta, la verdad, no me gusta nada Pero bueno chavales, como habéis oído antes, estoy sorteando una cuenta mega chetada de Fortnite Y trae todas las skins super exclusivas, todas y más de mil pavos en la cuenta ¿Queréis esa cuenta? Yo he entrado incluso y funciona a la perfección, podéis jugar partidas sin más y chavales, lo único que tenéis que hacer es los requisitos que vais a ver en los comentarios fijados o en la descripción Que es seguirme en Instagram, seguirme en Twitch y seguirme en Youtube Simplemente esos tres pasos y ya estarías participando Y bueno gente, vamos a reaccionar ya a la nueva temporada Vamos a ver qué tan cutre es O a lo mejor me sorprenden de algo, no lo sabemos chicos, no lo sabemos Así que vamos allá, let's go Vamos a ir al Battle Royale Nos va a salir una cinemática seguramente porque no he entrado todavía Y bueno, chavales, ahí estamos viendo un poco las skins que va a haber Gente, me estoy pensando Bueno, no, pues no me ha salido cinemática ninguna Me estoy pensando, gente En hacer directos en YouTube, ¿vale? De vez en cuando Sé que lo hago en Twitch todos los días Bueno, todos los días, antes lo hacía todos los días, ya no tanto Pero todos los fines de semana hago directos en Twitch Entonces, no sé si hacerlos en YouTube Y en Twitch hacer directos de vez en cuando de Chile y eso Pero no lo sé, no lo sé, ya veré ¿eh? No lo sé y bueno, chavales, aquí está una nueva pantalla Un poco fea, ¿eh? Bueno, vamos a comprar pase de batalla primero Luego no nos deja hacer nada Comprar pase de batalla Y bueno, nos la compramos Perfecto Espérate, ¿Estáis, estáis escuchando el juego, supongo, ¿verdad? Vale, sí Perdonen un momento, que no tengo ni idea Ojo aquí lo que nos dan Primero nos dan esta skin que se queda bobeada Y esta me gusta esta, ¿eh? Me gusta. Me la voy a equipar incluso. Y esta, bueno, está bien verdad. Yo, yo sé mucho de usar skin de otakus. Vamos al pase de temporada ya. Al pase de batalla. Notan esto, ¿vale? Esa skin que no, se, no creo que se pueda editar ni nada. Simple, ah, sí, sí se puede. Se puede evolucionar, vale. Bueno. Hay 2 de 3 y 3 de 3 la... Bueno, tampoco cambia tanto. Aquí el traje... Que este sí se queda para sí para siempre O sea, no se puede ni configurar ni nada Está guapa también, eh No digo que no, está bastante guay Vamos a ver esta Bueno, si esta es la que está en la tienda de vez en cuando, ¿sabes? Vamos a ver los confetis Bueno, confetis no, son peces, vale Los pavos El paraguas que se puede modificar, creo Creo que es este La mochila que no, no mola nada Esto no me mola tampoco esto está bueno, es un... El pico 1 de 6. La verdad no me está gustando nada, eh. Sinceramente, las skins sí, pero esto no. Bueno, bueno, bueno, esto cambia. Esto es otra cosa. Me gusta más que sea uno solo. Bueno, lo pensaron bien los de Fortnite. ¿no? Bueno, a ver. De esto es un emoticono, vale. Pavos. A la delta. Bueno, normalita. Aquí otro como camuflaje normalito Más pavos, otra skin Que se puede editar uno de tres Esta feísima O sea, quien se ponga esto de verdad Que me da asco Tampoco me gusta nada parece un secuaz, tío No mames, esto no me gusta nada A ver este Bueno, este está bien Está bien, está bien, bastante bien Bueno, el buzo Que no me gusta tampoco Esto va sobre todo de agua, obviamente Ojo a esos picos, eh. A la delta. Ojo a este pico, mola. ¡Guau, ¡Wow, guau! Wow! Este pico me flipa. Te lo juro, el pico está guapísimo. El que, el que tiene uno solo. Me encanta, te lo juro. Muy guapa, eh. Muy guapa la... Ojo aquí, el... Solo subcuadrado. Vale. <ríe> a ver, este. A, a la delta. ¡Qué guapo! Oye, oye, este mola ¿Se te hace invisible o qué es esto? No entiendo O sea, ¿eres invisible? No he entendido mucho, la verdad, el tema ¿eh? Pero bueno, está guapo, está guapo ¿eh? A ver este pico Nada, ah, son cuchillos, simplemente ¡Ojo esta skin, eh! Me ha llamado bastante la atención esta skin Pensaba que iba a ser mejor, sinceramente Nada, no me gusta mucho Es muy marinera, ¿no? Muy de barco bueno, esta está... Nada, tampoco, está bueno. Nada, nada. Tampoco, no me gusta esto. Nada, eh, la verdad es que que está... hay cosas muy feas, pero hay cosas que merecen la pena muchísimo. A ver, este. La llave es inglesa. Está muy bien pensado eso de dobles y uno solo. Lo de los picos. Está muy bien pensado. Ojo, la... Ojo, este está guapo, eh. Yo me lo pondría. Está muy guapo, la verdad. Ojo, aquí este evolucionado. Vale, este es el típico como el... Ay, no me acuerdo Había una skin que evolucionaba A través de niveles también del pase Bueno, pues no lo han vuelto a hacer Aquí es un baile Nivel 54 ya, ¿eh? Ya estamos aquí un poco más avanzados Vale, nada, no me gusta Me estoy saltando o sea, estas cosas Que no sirven para nada Ah, vale, este sí sirve A ver, a ver, los tipos de paraguas que hay El 1, el 2 A ver qué tipo más Sigue habiendo, ¿no? 3 eh... El 3 no me gusta nada El 4 tampoco me gusta Son ya nivel 55, eh El 5 me gusta menos aún Estoy mirando para allá porque tengo la pantalla, ¿vale? Tampoco me gusta No me gusta tampoco O sea, puedo mirarlo aquí también, pero eh... no me gusta tampoco no me gusta nada esto, ¿eh? Ninguno No, tampoco me gusta Muy feo todo, tío, muy feo Tampoco A ver, la última La última tiene que ser algo épico, ¿no? Otro truño, pues nada Eh, skin con el gato Que lo he visto y me ha resultado bastante feo Pero es muy mono el gatito <ríe> Oh, oye, eh, qué bonita Pero muy fea la skin, o sea el gato está bien, pero lo de abajo es feísimo, te lo juro. Oh, esto, a ver. Mochila. Oye, está guapa, ¿eh? La mochila. Sí, sí. Por primera vez me gusta poner una mochila. Está guapa con algunas skins. Con otras no cuadra mucho, pero. Está muy guapa con algunas skins. Ojo, a este baile A ver, espera, primero esto. También está guay. Es mucho de... Los bailes son mucho del tema de instrumentos, ¿no? De guitarra, de piano, de... De todo A ver esos picos Uh, es que... Este está bien Me imagino que solo tiene uno A ver Ahora va a salir el que solo es uno, ¿verdad? Exactamente Ah, este es feísimo, hermano que No, la cagaron mucho ahí, ¿eh? Me pensaba que iba a ser el más épico Ah, el está feo también más paraguas, o sea, aquí las paraguas se ¿eh? editan flejes, en serio. No, yo, eh, bueno, eh, sí, vamos a comernos todos, porque no me queda otra. Hasta el 27 de agosto, chicos, temporada 4, ya lo sabéis. Vamos a esperar a, al 27 de agosto. Oye, a ver, algunas cosas están guapas, pero en plan, el mapa es asqueroso total, ¿vale? El mapa es asqueroso total. Eh. Pero que tiene de diferencia, no cambia nada. Bueno, no sé. Mini luna. Qué fea, tío, de verdad. Ojo, nivel 80, ya. Esto mola. Ay, si fuera un poco más, en plan. Flaquita, tío. Bueno, no, no me gusta nada eso. Aquí sí mola algo. Algo sí que mola aquí. A ver. Este no, no mola, en plan, que esté tan forrada no, no me gusta mucho las skins, eh A ver, los picos están muy guapos De estos pases, están muy guapos el pase De los picos, eh Mira, este pico solo en uno, en plan A ver cómo quedaría Porque En Rossity, en Rosity. Está guapo, está guapo ¿eh? No sé qué ruido hará No suena el ruido, tío me asco en serio Nada, un baile aquí Está guapo el baile. Fuera de la órbita. Oye, está guapo, está guapo, está guapo. Sí, sí. La capa, bueno, no me gusta muy bien. A la delta. Esto es una de la delta, es el mitorito. Vamos a recortar la vieja, la vieja temporada. Buah la katana, tú. Cuidado. Aquí más pavos. Este está guapo, el es esto. Yo creo que pondría. A ver, este a la delta. Oye, lo de, el tema de ala delta y si picos se la han sacado. Eh. Las skins no tanto. Se lo veré una vez, curra un poquito más las skins. A ver las de nivel 100. Hay dos de nivel 100. Por primera vez pasa esto. Eh. Por primera vez pasa esto del tema de nivel 100. Vale, bueno. Más pavos. Y ya está, chaval. Aquí se acaba. Bonificación. Esto lo he visto. El, como el caballero oscuro Pero caballero eterno Oye, está guapo Y el dorado también va a quedar muy guapo Ahí está Bueno, nada mal A ver este Con máscara Oye, este está Me recuerda mucho al Ay, Siempre se me han olvidado los nombres, tío ¿Cómo se llamaba? Es que tiene como el humo de azul No me acuerdo, tío Es casi igual Pero en azul Que eh, también era de nivel 100 De un pase No me acuerdo Bueno, chavales Ah, vale, era este, pero universal. Está muy bien, está muy bien Oye, pero me voy a quedar con esta de momento Me va gustando El pico, bueno, tengo el palo de gol todavía Pero me ha gustado, me ha gustado el pase Así que chicos, ya sabéis eh, Mi reacción al pase Me lo esperaba que iba a ser mejor Pero en el tema de picos y ala deltas Me lo esperaba peor eh, Me ha gustado bastante los picos Las mochilas y los ala deltas lo demás, en plan, temas de skins y eso, me gusta más la que tengo puesta ahora mismo, sinceramente, la que más me ha molado. Y ya está, es que no tengo nada más que comentar, el mapa es una asquerosidad porque para competitivo no vamos a hacer casi nada. La gente que es muy competitiva, o sea, que van a, a la FNK o al World Cup o cosas así, ¿vale? Ya sabéis a lo que me refiero. Pues se van a joder mucho, todavía no he jugado ninguna partida, no sé si la tormenta seguirá siendo el tsunami ese que sacó el Midas. Como sea la tormenta todavía eh, con el agua, te lo juro que el Fortnite ha cambiado demasiado y no me gusta nada la tormenta. Pero bueno, chavales, esa ha sido mi reacción, me esperaba una cosa mejor, sinceramente, no me ha gustado nada. Y menos el mapa y el modo de juego ahora que hay, en plan la jugabilidad que hay ahora mismo en el mapa, no me gusta nada. Pero bueno, el pase son cosas distintas, eh, son skins, son aladertas y tal, pero que el... El, el cambiar El modo de juego Madre mía, perdón que me he bastante ahí Han cambiado bastante el modo de jugabilidad, tío Y ahora hay mucha agua en el mapa Y no me gusta nada He visto en el trailer que hay coches Ya ya se puede conducir coches Eso mola también Pero se, ha eh, se han columpiado un poquito ¿eh? Se lo han jugado un poco Así que bueno, vamos a esperar un tiempo a ver ¿Cómo se sigue jugando al Fortnite? Espero que les haya gustado mi reacción, si es así, ya sabéis, suscribirse chicos, que el 94% o 93% de las personas que ven mis vídeos no se suscriben, ¿vale? Es una cantidad enorme, pero bestial, ¿vale? O sea, mi canal lo ha visto 400.000 personas, el 90% de 400.000 no están suscritas, o sea, tú imagínate que iba a tener 100.000 suscriptores, o esa sería lo mejor, pero claro, tengo 3820 suscriptores. Así que chavales, nos vemos en el próximo vídeo. Perdonen que me he trabado hoy al hablar bastante, ¿vale? Lo siento mucho. Es que me duele la garganta, pero bueno, es que no, no puedo hacer más. No puedo gritar mucho tampoco, chavales. Así que ya sabéis, bicharse al Fortnite y hasta el próximo vídeo. Adiós, gente. Adiós.